y a la globalización de, de esta sociedad. Estás disfrutando de nuestra programación por WPR TV San Juan, WPM TV Mayagüez y WSTETV San Juan, 11 Mayagüez. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica Buenas noches Puerto Rico espero que se encuentren bien les saluda Ulises Rodríguez y estoy feliz ...de presentarles los sorteos nocturnos para hoy martes 10 de enero de 2023 de Lotería Electrónica. Gracias por su fiel sintonía. Los sorteos serán certificados por la auditora Glendalia Hernández... ...de la firma de auditores Aquino de Córdoba Alfaro Company... ...y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica aquí en el estudio. Te pregunto, ¿cuál es tu mayor sueño? Ya lo sabes... Pues sal a jugar Powerball, que para mañana miércoles tiene un acumulado de 360 millones de dólares. Tantos millones que puedes cumplir todos tus sueños. Y juega Lotto Cash con multiplicador, comenta hasta cinco veces tus premios menores, que para mañana te espera con 550 mil dólares. Y te los puedes llevar en un solo pago, al igual que la doble revancha, que no se queda atrás, porque tiene 115 mil dólares. ¿Qué esperas? Sal a jugar.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 ...mucha suerte, boleto en mano... ...y pendiente que ya se aproxima el primer número... ...ya nos llegó y es el 1... ...segundo número... ...es el 2... ...el número ganador de pega 2 de esta noche es el 1-2... ...el 12... ...y pasamos a pega 3... ...boleto en mano si jugaste pega 3 y mucha suerte... El ...primer número... ...es el 5... ...segundo número... ...es el 2... ...y tercer número... ...es el 4... ...el número ganador de Pega 3 de esta noche es el 524... ...el 524... ...y concluimos con el Pega 4 favorito de muchos... ...mucha suerte, boleto en mano... ...veamos cuál es el primer número de Pega 4 y es el 7... ...segundo número... ...es el 4... Tercer número es el 7 y cuarto número es el 5. El número ganador de pega 4 de esta noche es el 7475, siete siete el 7475. Estos han sido los números ganadores de la noche de hoy. No olviden visitar la página oficial loteríasdepuertorico.pr.com. Nos esperamos mañana miércoles para los sorteos de la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 Puerto Rico ha vivido una emergencia tras otra en los últimos tres años. Las cicatrices aún están visibles, pero hay daños más profundos que escapan a la vista, que están silentes en miles de hogares esparcidos por toda la isla. Los huracanes, los terremotos y ahora la pandemia han castigado con mayor peso a nuestros viejos y aquellos familiares que le brindan cuidados. Soy Mayra Acevedo y te invito a reflexionar sobre el trabajo de amor y sacrificio de los cuidadores en tiempos de emergencia. pantallitas puestas y pinchecitos como si fuera una nena, porque pues yo fui su bebé y ahora ella es mi bebé. Sonia Muñiz cuida de su madre Grecia desde que enfermó hace nueve años. A sus 58 años hace de enfermera, ama de casa y es una cuidadora informal a tiempo completo 24 horas 7 días a la semana. Son los adultos que cuidan a otros sin paga por amor y compromiso. Con amor todo se puede y yo lucho por, por porque ella esté bien, porque ella tenga sus comidas a su hora, porque ella tenga calidad de vida, que es lo más importante para mí. Nadie sabe cuántos hay como ella en Puerto Rico ciudadanos que están cuidando a otro familiar y cuyo valor es incalculable. Yo lo hago con mucho amor todos los días y todos los días le pido a Dios que me dé fuerza, me dé salud para yo bregar con ella y que ella, pues, dentro de su condición, ella esté bien. La realidad es que eh, el número de personas que se dedican a cuidar envejecientes de manera informal, o sea, no pago, ha aumentado a través de los años.